hola a todos bienvenidos al canal bienvenidos un día más a War thunder hoy dominación en polonia tres zonas por conquistar dos spam por los que salir salimos con tanques alemanes un br de 6.3 vamos a salir primero con nuestro m41 y este escenario particularmente, eh, pues es uno de los que más me gustan. Tiene de todo, tanto terreno urbano como terreno rural, camuflaje, vegetación, casas, en fin, etc, etc. Venga, arranca M41, vamos a toda pastilla hacia la zona A. Este tanque, el M41, tanque ligero, con buena penetración de blindaje, muy rápido, recargando, movi moviéndose, incluso marcha atrás. Su principal desventaja, su escaso blindaje, podemos decir, y ante situaciones como esta, se frena bastante cuando chocas contra eh, un bache, un árbol, venga poniendo varios ejemplos de cómo atascarse <ríe> y venga otra otra reja aquí venga que derribar otra más venga me como la esquina venga muy bien así que vamos a llegar a, a. venga este ruido que tiene este tanque es muy particular no es el típico ruido que tienen. Bueno, es un diseño alemán. Leipzgar, M41. Venga. Aquí estamos pisando A. Y no la conquistamos. Tenemos compañía. Si no, la estaríamos conquistando. Venga, fuego de artillería. Me han visto. Venga, tanque.. Dos tanques pesados por ahí. Venga, la artillería me sigue azotando venga este compañero, que me echa una mano otro tanque pesado no veo nada ojo con aquella loma, aquella parte de ahí es un buen sitio de campeo para poder venga estamos empezando a conquistar la zona A eso significa que se han quitado de en medio o que han sido abatidos nuestros enemigos. Venga, conquistando a este murito. Me cuesta derribarlo. Venga, <ríe> está la capturada. Venga, vamos a meternos rápidamente por aquí. A ver qué nos encontramos. Venga, me atasco. Ese Panther. Bah, ¿Qué es esto? T-34-100. Estaba en la plaza. Ni la había visto. Venga, ese Tiger 2. Una... Vamos con este monstruo. Venga, arranca. El Tiger 2. Uno de los carros emblemáticos más famosos de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes. Con un diseño sobre todo el Tiger 2 tiene el diseño particular en su torreta del amigo Ferdinand Porsche, por eso tiene esa forma. Es más, los coches, los Porsche que conocemos, 911 y varios Porsche, bueno, prácticamente, Cayenne, todos fueron adaptados. Tomando esta forma, esta forma que tiene la torreta del Tiger 2. Que es la que le dio su creador, el amigo Ferdinand Porsche Venga, un poco de culturilla Pero vamos a lo que vamos Venga, están tomando A, ¿no? Ah, un también tanque, un tanque ligero y otro compañero tanque medio Venga, sí, estamos tomando A Venga, por aquí nadie Es un buen sitio para cruzar Por aquí hay nuestro amigo t 34 el que nos mató Anda por estos lares. A ver. Venga. Esa zona A no se toma. Ahí hay otro tanque medio enemigo. Ahora se sí ha caído. Mil ojos por aquí. Somos muy lentos. Tenemos una recarga relativamente. Pues rápida, no es lento, se están cargando, pero lo que es lento es sus movimientos, sus desplazamientos, giro de torreta, tiene buen blindaje, pero en 6-3 ya tenemos enemigos con unos proyectiles y con, y con misiles que a nosotros pues prácticamente nos atravesarían venga no veo nada por aquí no toman a ah, el jefecillo está por ahí con un tanque pesado venga mi compañero ese panther A ah, se anima este es mucho más rápido que nosotros venga por esta plaza es por donde el amiguete de 34 nos dejó fritos venga macho no te pares ahí la foga de artillería Joder, si te paras ahí y no puedo pasar venga pues aquí no me voy a quedar mirando a ver qué pasa me lo está reparando significa que le han zurrado venga ese tanque medio está ocupado ahí cerca de B y nosotros en cuanto podamos vamos a tomar esta calle venga vamos ojo con ojo con esos árboles venga vamos qué hay por ahí Venga, hay disparos. Venga, quién hay por ahí. Nada, nada, nada, nada. Hombre, aquí estás. Listo, perfecto, de lateral. Tanque americano. Y era hora de que matáramos a alguien. Que nos matarán siempre a nosotros. Ahí se ve que hay un campero. Eso es un, un M16 que ha caído. Y la zona A no la conquista nadie ¿Por qué? Ah, si yo pudiera llegar en un suspiro ya estaría ahí Ese túnel que hay ahí Esa casa es también un sitio bastante peculiar En el que prácticamente algunos esperan a que pases Siempre te van a pillar casi siempre de lateral A no ser que entres por el callejón ¿Quién ha reventado por ahí? Venga, es un tanque, ese tanque pesado ha caído, ¿vale? Es mi compañero el que lo ha derribado El que lo ha batido Venga, vamos a intentar pisar Y llevarnos alguna propinilla Venga, humo Bien, capturando la zona eh, Ese Panther que ha caído Vale, han zurrado Venga, la marca está por allí Vamos a quitarnos de en medio Vamos a intentar flanquearlo por esta calle, a ver quién venga, eres muy lento, Tiger vamos Uf, que te pesan las orugas, es un bicho muy muy pesado venga, por el disparo no tiene que venir por aquí Ay, ¿qué es eso, venga, mira Ojo por ojo Este fue el que me liquidó antes con el T-34 Bueno pues avanzamos Venga, acercándonos al respawn Vamos por aquí, nos quitamos De la zona esta de arbustos Y venga, vamos T-34-85 ¿Quién está por ahí? Venga, compañero Venga, ¿quién disparas? Ahí hay algo, ahí está, justo ese. Venga. Ah, venga ya. Si es, venga ya, por Dios. Si, si, si es hora para verlo reventado. Ah, qué desastre, no me jodas. Que con un Tiger 2. Venga, mira. ¿Cómo se animan? Se pone chulitos. Venga, este. Ahí. Venga, crítico. Venga ya venga ahora, ahora muere no? crítico que ya que me estás contando crítico a esa, a esa lata descapotable de venga vamos avanzando en inferioridad, de en inferioridad de condiciones magnífico y estamos casi en el respawn venga estamos tomando B, C, la, la han tomado ellos nadie va por C, un avioncito por ahí que sobrevuela va estoy, yo y otro compañero ese T-34 somos los únicos que estamos aquí haciendo algo Las fuerzas aliadas han tomado una zona. venga, esa zona bien tomada oh, un campero, un antiaéreo allí, allí, allí a lo lejos venga, el respawn Importante, controlar la salida del respawn. De estos amiguetes. Muerto. Va, ese disparo. Venga, me está dando por el lateral. ¿Quién es? Mosca cojonera. Venga, no sé qué hacer. Venga, otro leñazo. Extintores. Vaya, tengo aquí un amiguete. Venga, marca. ¿Quién es este? Venga, el pesado de atrás y este también. Mala pinta. Crítico. Venga, será posible. Que este Tiger simplemente con tocarte te quede. Venga, otro leñazo más. Nada, este tío no me deja en paz hemos tomado la iniciativa. Bueno, por lo menos por lo menos hemos tomado la iniciativa Venga, viene por ahí un visitante Venga, y este tío también Venga, y el de los arbustos también Y yo soy muy lento La oruga rota Y aquí se va a acabar todo Venga, un T-34 No me da, bah, no me da tiempo ni siquiera A girar la torreta Venga, busca, me está buscando el sitio Adelante, chaval Ahí está es que no podía hacer nada. No te puedes aventurar solo con un tanque tan lento. Venga, ¿con cuál salimos? Como el Tiger 2. Venga, el Jazz Panther. Este es más rápido. Me es un cazacarros. Pero es bastante más rápido. Venga, estamos ganando la partida. Hemos tomado zonas, avanzando hacia el respawn de ellos. La zona C a nadie se le ocurrió ir a por ella. Yo el primero. Yo me fui directo a. Venga aviones, uno, dos, bombardero, un caza. Venga, vamos a defender el punto A. Que ahí teníamos. Varios amiguetes teníamos un campero ahí justo en la arboleda y teníamos ese C34. Venga, oh, el avión que cerca ha pasado. Y el otro tanque americano, que era el que nos estaba dando la brasa. Vamos colega. Venga, ya Panther. Nuestro cazacarros es muy buen cazacarros. Muy buena penetración de blindaje. Buen blindaje frontal e inclinado. Pero como siempre, los cazacarros, su punto débil. En lateral, o la parte trasera. Venga, a ver qué pasa. Por aquí, en medio de la plaza. ¿Qué es este? Ah, este es un un amiguete, un tiger hemos tomado A venga están marcando ahí vamos hacia, hacia el respawn estamos más cerquitas, venga ayuda por matar al enemigo posiblemente fuera pues no tengo ni idea <ríe> quién sería no sé a quién le di antes para que ahora me dieran esa ayuda, venga a ver aquí Lugar de paso. 300 metros. Me sobra por si alguien pasa o si alguien asoma el morro por esos árboles. Venga, vamos. Vamos a hacer el respawn. Ahí está mi compañero. Haciendo las uñas y por aquí cerquita está el cadáver de mi Tiger 2. venga un tanque pesado, ahí en el respawn, la salida el, ha marcado venga vamos a echar un vistazo, estamos llegando al sitio nada por aquí, nada por allá Vamos a ver Si aparece un, algún pájaro Por aquí lo tengo a ah, 300 Estupendo Bueno Vamos a Uy, bomba, bomba oh, Pues no ha caído muy lejos Venga, vamos Este es el respawn Venga, por aquí, por aquí Vamos, venga me dispara. Venga, nos cubrimos el lateral. Venga, una marca. Ahí no lo veo. Venga, mira el comandante. Ahí está ese colega. Venga, vamos. Ahí, apunto con la mira del comandante y disparo. Venga, impacto. Venga, vamos. Recarga rápido. Venga, ahí está. Sigue estando ahí. Venga, venga, venga, venga. Apunta, apunta. Bien, destruido. Fin estupendo y esto se está acabando ya prácticamente esta partida bueno, se ha terminado bien hecho? bien hecho bien hecho muy bien <ríe> venga un antiaéreo okay. ese antiaéreo a ver a ver está por debajo de la loma venga si no me lo tocaría venga a ver a ver a ver nada termina ya, misión cumplida. Sexto en el equipo, tres objetivos terrestres destruidos en Polonia. Ah, ese Tiger 2. una pena. Siempre me suelo dar buenas partidas, pero claro, no suelo adelantarme tanto con él, ni acercarme tanto, sobre todo sin tan, tan poco apoyo. Cuando vas con suficiente apoyo, te suele ir bastante bien. Sexto en el equipo, 23.543, un 84% de actividad, eso puntúa bastante. Y nada, bueno, esta partida ha sido, la verdad, que bastante entretenida, pero una pena perder ese Tiger 2. Bueno, pues esto ha sido todo en Dominación Polonia, un escenario que me gusta bastante. Recordaros a todos abajo en la caja de descripción que tenéis el enlace al Discord del Escuadrón Ibis para los que estéis eh, interesados en jugar en Escuadrón. Es muy divertido, os lo recomiendo. Pues nada, esto ha sido todo en Dominación Polonia. Espero que os haya gustado la partida. Darles muchos likes, es la mejor manera de apoyar el canal. Y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao.